El conflicto en el ayuntamiento de Pimentel se agudiza, esto tras la denuncia de desfalco y malversación de fondos. Hoy cuestionamos a Martín Rosa del Orbe, alcalde de dicho municipio, quien luego del escándalo no se había referido a la situación. Afirma, es un hombre honrado. La posición que yo tengo como alcalde, que es un hombre serio, honrado, la única diferencia que tengo es para los que son grasitas